Estamos para hacer un nuevo video y voy a hacer el marco para hacer un dibujo de un bebé. Vale, empiezo a hacer su burro y luego la gorrita en la parte de arriba, luego el rostro del bebé. Vale, luego las manos y los ojos, la nariz, ¿vale? Aquí lo voy a hacer, los labios, ¿ok? ¿vale? Aquí le voy a, a darle el color, poco a poquito voy dándole más color y color, voy a hacerle el cabello, entonces voy a dar más color a la frente, más y más color, ahora al ojo izquierdo que le voy a darle más tonelidad de sombra, le voy a darle mucho más aquí en este ojo, vale, aquí en la parte superior, inferior de los labios y sí, la parte superior, aquí en los labios me gusta esta parte de es hacer los labios, vale, ok, entonces ya le está dando más vida aquí en la sombra, aquí en los cachetes y en las manos, vale, aquí lo voy a pintar todo en negro, todo, todo, para que quede bonito, vale. pongo en cámara labia porque saben que no quiero que se quede mucho tiempo aquí 10-15 minutos llevo días haciendo este dibujito entonces lo que voy a hacer es ponerle en cámara rápida para que vean el resultado de este video que estoy haciendo de dibujos que son dibujos realistas vale aquí lo estoy poniendo más en eh, la sombra si les gusta seguirme, síganme déjame, su me gusta apoya mis videos gracias entonces estaré subiendo más videos estos días los veré en los próximos videos entonces ya casi llego terminando aquí con la gorrita vale entonces aquí le voy a hacer la cobijita a la parte aquí izquierda que tiene la mano, vale aquí les dejo el resultado, espero que les guste el video, nos vemos, gracias